Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa diseñado para ti, para que puedas realmente ser esa conciencia, ese amor, ese ser de luz, y encontrar esa sabiduría interior que tú puedas realmente eh, fluir con toda esa sabiduría interior que traes. El despertar de tu conciencia. Mi nombre es Margarita Mercado, te doy la bienvenida a un programa más, a un martes más eh, de Almas sin Conciencia. Te recuerdo por favor seguir las... Páginas de Margarita Mercado y también el canal de YouTube Margarita Mercado Que por cierto ha estado creciendo, muchísimas gracias a todos por haberse conectado Y también te recuerdo que estamos en Instagram como Almas en Conciencia También así lo vas a poder encontrar, así que por favor dale like y no te lo pierdas Y bueno pues como cada martes vamos a iniciar con nuestro ángel del día de hoy que se llama Harriet Significa Dios creador. La esencia que nos aporta es la purificación. La persona nacida bajo su influencia, de da a quienes han nacido bajo su influencia las fuerzas necesarias para luchar contra todo aquello que dificulta nuestra unión con el ser superior. Quienes han nacido bajo su influencia son personas innovadoras con capacidad importante para la armonía, tanto en su interior como los demás. Personas con sentimientos religiosos y llenos de pureza, lo que otorga es que las mentes perversas se hagan piadosas, la liberación de los malos hábitos, inspiración en el trabajo y descubrimientos de nuevos métodos profesionales, reconducir hacia la fe que de lo que se perdió, protección contra las falsas creencias y la propuesta personal que nos trae es Pureza mental. Ariel libera de los malos hábitos adquiridos. Así que si tú deseas trabajar con ese ángel, ese ángel el día de hoy está eh, su energía disponible para que puedas hacer eh, algún trabajo con él. Muy bien, pues ahora sí, ahora sí, les voy a presentar a una invitada que de verdad agradezco muchísimo que haya aceptado. Eh, la invitación que, que esté aquí conmigo. Ella, su nombre es Patti Rivera. Ella tiene una página que se llama Medita Luna. Pero bueno, también tiene una amplia ex, eh, experiencia como terapeuta en Teta Healing, Reiki, registros akashicos, guía eh, de un curso de milagros por más de 10 años y bueno, pues también es instructora certificada de Teta Healing y bueno, pues ella, su pasión es enseñar a las personas conectar con su propio y único camino del alma y reconocer su verdadero potencial que viene en, en conexión con la fuente de la energía divina que todos compartimos. Bienvenida Patti, muchísimas gracias eh, por haber aceptado esta invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maggie, no, encantada, muchísimas gracias, es un gusto siempre conectar contigo. Gracias, Pati. Oye, Pati, eh, sé que estás trabajando ahora en una página en Instagram que se llama Medita Luna. Y, ¿Y yo doctor? dije, sí, quiero, quiero saber eh, todo, todo de esa página, cuéntame. Pues fíjate que, bueno, tú sabes que por muchos años yo tenía lo de los cursos y grupos de meditación y todo, ¿no? Sí. Pero, pues ya sabes que esta, este último año, 2020, nos cambió a todos. Entonces, mágicamente, me llegó todo lo de la luna a través de una amiga que ella es así alquimista de lunas, que es Adriana Suara, que es la, mi socia, digamos, mi, mi compañera en medita Luna. Y ella siempre había estado con las lunas y, y siempre platicaba muchísimo y meditamos con la luna, pero no había, yo no estaba tan involucrada. O sea, yo estaba más involucrada en todo lo demás, en toda la, la sanación, por teta healing y muchos otros temas, ¿no? Pero sí. me di cuenta de lo mágico que es conectar con, con los ciclos de la naturaleza, con el costo que todo nos afecta y todo nos cambia, ¿no? Entonces, no es lo mismo sanar un tema en luna llena que en luna nueva, que en luna menguante. Entonces, ir viendo cómo sanar las cosas o qué trabajar o cómo, o sea, en todos los sentidos, puede ser para sanar o puede ser para brillar, para expandirte, para, Ay, o sea, cada luna tiene sus temas. Entonces, fue muy mágico poder adaptar toda esa sanación y meditaciones a la luna, entonces cada luna nueva, cada cuarto menguante, así cada cada luna subimos meditaciones y trabajo con la luna. Pues, la verdad ha sido muy mágico y, y como que cada vez más más personas están interesadas en conectar así, ¿no? Como con con el cosmos, la naturaleza, porque somos somos un todo, no estamos separados, ¿no? De lo demás y de la energía que nos afecta. Entonces, pues la verdad es muy mágico. Claro. Y bueno, al hacer, al hacer este trabajo, yo creo que también a la par nosotras vamos sanando, ¿no? También es como parte del de mismo proceso que, que nosotras vamos viviendo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo has sentido tú ahora, por ejemplo, esa conexión con la luna? Porque, bueno, pues se dice ¿no? que nosotras como mujeres tenemos esa súper conexión con la luna. ¿Y qué, se, qué ha significado para ti esa, esa conexión? Pues ha cambiado totalmente porque ahora sí yo estoy completamente conectada y, y es, incluso mis proyectos, cosas prácticas que hago de mi vida, las hago según las lunas. Por ejemplo, yo todas las lunas nuevas me siento a escribir qué quiero planear, qué quiero visualizar, qué voy a hacer ese mes. Aunque sea de mi propio trabajo, pero de, de qué voy a hacer. O sea, es como sentarte a visualizar y es el mejor momento para planear porque el universo te apoya. Entonces, ya después, por ejemplo, ahorita luna menguante, pues es un momento de ir hacia adentro de ver qué quiero soltar, qué quiero sanar, qué me hace falta ir como, estar como más en paz, así, ¿no? Entonces, mi vida se ha ido adaptando a todo eso y la verdad es que se ven resultados pues, muy diferentes. Claro. Caminando al ritmo de, de, de todos esos ciclos. Claro. Es que si en contra, a lo mejor sin darte cuenta, ¿no? O, o simplemente no estabas fluyendo con ellos y no, no, no te metías en esa ola tan bonita que es fluir. Sí, sí, sobre todo porque de repente, a lo mejor cuando no tenemos esa conciencia suficiente eh, de aprovechar esa energía que nos está dando el cosmos, a veces hacemos eh, rituales que no tienen tanta potencia, no quiere decir que no la tenga, pero no tiene tanta potencia, como si lo hicieras como bien nos comentas, en una luna nueva, ¿no? Exactamente. Ok, muy bien, pues voy a dar aquí la bienvenida a Julie Santana, Silvia Khan, Pati Santa Marina, Cris Santa Moreno, María Castilla, Gaby Flores, gracias, bienvenidas por estarnos escuchando. Luz Vargas, bienvenida, gracias por estar el día de hoy aquí. Rosa Santillán, y no se vayan, por favor, porque vamos a hacer... Eh, varias cosas que, que el día de hoy Patti nos, nos va a regalar aquí en este programa y vamos a estar eh, trabajando varias cosas, así que por favor te pido que compartas este programa, ese es primer requisito de, de lo que les vamos a pedir, es que por favor compartas esta publicación el día de hoy. Y bueno, Patti, eh, como nos estás diciendo esta parte de... ¿de qué, qué es lo que nosotros debemos de trabajar más? Por ejemplo, en Luna Nueva nos estás diciendo que cosas que queremos crear para el siguiente ciclo lunar. Eh, ¿Cuáles son las mejores formas de poderlo ir haciendo? En la Luna Nueva, que en este mes es el día 10, lo, más, lo mejor que puedes hacer es sentarte a planear y escribir qué te gustaría hacer. Ese día no vas a tomar decisiones ni vas a ir a empezar un nuevo proyecto, lo vas a planear. O si ya tienes algo, en, pues vas a visualizar cómo puede, cómo puede ser mejor o puede, cómo puede expandirse. Y todo eso a mí me encanta escribirlo porque te conecta muchísimo y te ordena las ideas y realmente puedes escribir qué quieres, de todos los temas de tu vida, ¿eh? no, o sea, no nada más proyecto de todo. Cosas emocionales, relaciones, salud, lo que tú quieras, como que visualizas lo mejor. Lo escribes en positivo, por ejemplo, este, tengo una salud vibrante, o sea, en positivo, ¿no? Y ya haces todo lo que tú quieras, digo, sin limitarte, escribes, escribes, escribes. También otra opción es hacer un vision board, que es como, como con imágenes, Poner todo lo que te gustaría con codos, puede ser hasta en la computadora o lo puedes, puedes recortar y pegarlo y luego lo pones en tu, eh, muy cerca de ti para que todos los días lo puedas ver. Igual si tú haces una lista, todos esos días de la luna, después de la luna nueva la vas a tener a la vista. Entonces pues okay. estás como visualizando, planeando y enviando esa energía y esa, esa energía de positiva de sí ya lo tengo. O sea, no de que necesito y me falta, sino ya lo tengo. Aquí está la foto de mi casa de sueño o de mi trabajo o de mi relación ideal, como lo escribí. Entonces, eso es lo que tú estás mandando. Y eso okay. es lo que, que ver los siguientes días de la luna nueva, lo ves en un lugar físico, ¿no? Se recomienda hacer una meditación junto con, tu, con lo que escribas o lo que, las imágenes que pongas, haces una meditación. Que ahí ya les recomendamos que entren a tu página de Instagram para que vean las meditaciones que nos has estado compartiendo y bueno, pues vean ese trabajo, ¿no? Que pueden aprovechar que has puesto por ahí, que has compartido. Y todas las lunas nuevas hacemos una meditación para apoyar esto y también se cambia, depende del signo que sea, porque hay lo mismo una luna nueva en Sagitario que una nueva nueva en Libra. tú tú vas... Yo les voy diciendo qué toca trabajar ese mes. Hay meses que son, no sé, luna nueva en Libra, que es de relaciones, entonces de amor, entonces trabajas eso un poco más, porque pues sí, también te, estamos cambiando, depende del signo, ¿no? Claro, por supuesto, sí, sí va cambiando. Y bueno, por ejemplo, ahorita que es, eh, bueno, el siguiente ciclo lunar, ¿cuál sería? ¿Luna nueva y el siguiente? luna nueva viene luna creciente, Ajá. la fase de luna creciente se considera siete días después de la luna nueva, entonces en ese momento tienes que escribiste o visualizaste, pero ya concreta, o sea si tú visualizaste un negocio y lo planeaste y todo, el día de creciente ya tienes que hacer una cosa concreta, ya le vas a hablar al cliente, lo vas a anunciar, vas a firmar el contrato, y es algo eh, práctico, una acción consciente, y eso le va a dar mucha más fuerza a lo que hagas, o si quieres sanar una relación, ahí es cuando hay que tomar acción, hablarle a la persona, mira terapia del tema, no o sé, sea, ahí es cuando la luna creciente, okay. que se consideran otros siete días más. Ok, entonces en luna creciente sería entonces comenzar con, con esta parte de, de ya dar el paso, de ya hacer las cosas, de ya comenzar a, si yo ya hice en luna nueva ese proyecto, entonces en esta ocasión tendría que comenzar a ver la estructura, dar cuál es el primer paso, contactar con personas y demás, ¿cierto? Exactamente. Ok, yes. y… En el siguiente ciclo lunar, ¿cuál sería? el ciclo es ya la luna llena. En la luna llena se... se eh, y, y también es una época de expansión. Entonces tú vas a estar, en, en la luna llena vas a estar más emocional, más sociable. O sea, es un muy buen momento la luna llena como para hacer una reunión, expandir todo lo que estés haciendo también para ver, empezar a cerrar algún ciclo que quieras cerrar en estos momentos, como en preparación a la luna en el menguante que, que viene después, que ahí sí es ya es de sanar, cortar y dejar ir. Pero aquí es como a ver qué ciclo ya se está cerrando, ¿no? Como, pero ahí todavía en la luna llena no planeas, sino nada más cierras lo que hay que cerrar, te expandes, eres sociable y equilibras tus emociones porque, generalmente las emociones se nos van, se nos desequilibran muchísimo en la luna llena. Entonces, en lugar de pelearte, intensiarte, pues equilibras y disfrutas ese momento también de expansión, la gente es más sexual, más eh, social, o sea, puedes disfrutar, ese es como un clímax. Así es, ok, muy bien. ¿Y cuál sería el siguiente ciclo? El siguiente es la luna menguante siete días después. Bueno, la luna empieza a menguar desde el día siguiente de la luna llena, pero así. De que siete días después. Y ahí es la mejor, el mejor momento para sanar, para perdonar, para cortar cortarlas con alguien. Si tú quieres dejar ir una pareja, ahí es cuando hay que hacer un trabajo energético de portelazo, Cuando tienes resentimiento, tienes, estás cargando el pasado. En ese momento es cuando es ideal soltarlo, sanarlo. Este, en la luna menguante, pues se oscurece la luna, ¿no? Va en, en oscurecimiento. Entonces, es como para estar más en introspección, en ver qué quieres sanar por eso el curso que te comentaba, que organizamos, lo empezamos siempre en la luna menguante. Ok. Para, que, para poder aprovechar todos esos días, o sea, son siete días, y para aprovechar esos días de ir sanando, tema por tema que tengas que sanar, y ya, cuando vuelves a llegar a la luna nueva, ya estás otra vez libre. Así es. Ah. A crear lo nuevo y así es cada ciclo Ok, muy bien bueno, entonces eh, con estos ciclos eh, tú nos estás invitando porque traes también un, un curso que está ya próximo a iniciar y cuéntanos un poquito más sobre este curso que, que estás por iniciar Bueno, se llama el curso, es, el curso se llama Sanando y Brillando con la luna, va a empezar el 3 de junio y termina el 9 de junio justo un día antes de la luna nueva empieza la luna menguante termina eh, luna nueva y es un curso que eh, cada día vamos enviando una meditación y una sanación y también se hace trabajo de journaling, de escribir entonces es profundo por ejemplo el 10 te ayuda a identificar primero qué quieres soltar, qué te pesa, porque hay veces que ni sabemos, nos sentimos incómodos, estamos mal, pero no sabemos qué queremos soltar. Entonces hay, como a ver qué realmente quieres soltar. Pueden ser personas, pero también pueden ser emociones, programas que repites, cosas que estás, a veces estamos como en un círculo vicioso que no salimos, en, o tristeza el pasado vas a identificar. El primer día se hace meditación, se hace unas. No, no es, no es en vivo, es, es pregrabado. También hay eh, sesiones en vivo, pero de lunes, o sea, los días tú recibes todas las mañanas muy temprano tu meditación y tu sanación. Tienes un cuaderno de trabajo que vas también escribiendo. Yo ahí te voy guiando. En la meditación se te dice: después de meditar, contesta estas preguntas, acuéstate a la sanación, y así. Y el segundo día es perdón, que es muy importante: perdón pasado, perdonar a las personas y perdonarte a ti. Se hace un ejercicio profundo de perdón. Luego el tercer día es corte de lazos energéticos con situaciones y personas, pero allá nos vamos como más profundo a realmente a liberar, ¿no? De toda tu energía, de todo tu cuerpo, de todo tu aura, de todas las conexiones que tienes que ya no te sirven, que nada más te están. Luego hacemos también trabajo de, de sanar el corazón roto, sanar la tristeza, las veces que pues tuviste rupturas amorosas o de cualquier tema, ¿no? No, no necesariamente estos de, de cosas de pareja puede ser de cualquier tema, entonces to todas esas sanaciones profundas las haces en la luna menguante y luego ya empiezas a acercarte a la luna nueva y va vamos trabajando autoestima, paz mental y luego ya hacemos un, un día de, de manifestación. Okay, ok, muy bien. Pues aquí si tienen dudas, por favor envíenoslas, envíen sus, sus comentarios si quieren preguntarle algo en específico con respecto a las lunas. Si ustedes quisieran trabajar algo, por favor manden su mensaje para que nosotros eh, podamos decirles, bueno, que aquí Patti pueda decirles cómo, cómo poderlo trabajar y de qué manera. Ah, bueno, eh, justo lo, lo que te estaba diciendo, sí. presentar los eclipses, que justo este, esta luna menguante está entre eclipses y muchísimos planetas retrógrados, entonces es mucho más el momento de sanar, porque todo se te está removiendo, todo se te está cambiando se te están yo no sé si tú has sentido, pero los, los eclipses son transformaciones y vienen cosas que te mueven y te llevan a donde tienes que estar, pero a nivel del alma claro, por supuesto un momento muy importante para... Sí, Ahora. sí, he sentido bastante que, que las emociones están muy a flor de piel, eh, mucha emotividad, hay mucho sentimiento de por medio, bueno al menos así, así lo he vivido yo en estos momentos, es como que... Todas las emociones, o sea, o eres muy feliz o muy triste o muy enojado, como que todas las emociones han estado así como como venir, ¿no? O sea, pero es como una experiencia como muy profunda de, de vivir cada una de ellas. Exactamente, pero también están pasando cosas que de repente cambios de trabajo, de pareja, de situación, así de que de repente están. Sí, pues, sí. O a veces dices, wow, qué maravilla, es algo ¿no? Hay de todo, pero sí son malos. Sí, sí, sí. No, y también, como bien dices, es verdad, también he escuchado muchas personas que han tenido cambios de trabajo, terminaron con esa pareja, pero de pronto llega otra, o sea, como que ha habido esos cambios, pero muy rápidos. Sí, es como, por eso dicen que es como un salto cuántico, porque es como un cambio rápido evolucionas es muy rápido en ese, en ese tiempo de los éxitos entonces te llegan lo que te... Muy bueno desde el principio, a veces tienes que pasar con, con una transición. Claro, y además, bueno, que estaban diciendo, que bueno, según sé que en estos nuevos eclipses, es eh, mucha energía que normalmente, bueno, pues es nueva para, para el planeta, porque no se había dado estas conjunciones y estos movimientos, sobre todo por, por, este, por este movimiento que se está dando entre... Acuario, entre eh, Urano, Plutón, Júpiter, que, que son movimientos que no se habían experimentado nunca en el planeta. Y entonces ahorita pues es así como, pues vamos a ver de dónde viene y cómo viene, porque es una nueva experiencia para todos. Exacto. Sí, sí, es, son como siete planetas en retrógrado al mismo tiempo. Entonces Mercurio, Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón, no me acuerdo cuál otro, Urano, y, este, y bueno, y, y, la, y la mayoría tienen que ver con, pues, con ir hacia adentro, transformar, cambiar, todos. Claro. Entonces, ya, ya para dónde esconderse. Claro. Muy bien. Bueno, aquí no me aparecen las preguntas. A ver, déjame ver si... Ok, ya me están apareciendo. Ok, Omar dice, hola, bienvenida, saludos, Lady Tatiana desde Colombia. Eh, por favor, Patti, repítenos tus redes. ¿En dónde pueden seguirte para que las personas puedan ver tu trabajo de, de Medita Luna? Ok. Eh, el Instagram es medita.luna. Okay. También tengo un canal de YouTube que es Medita Luna, así sin punto. Y un podcast en Spotify que es también Medita Luna. Ok. Y ahí... Hay subimos las mismas meditaciones para, o sea, son las mismas meditaciones en los tres para que tú puedas escoger ¿no? en cada luna subimos pero también a, tenemos meditaciones de tema ¿no? De, de autoestima, de sanación emocional, de perdón de, de, de cualquier cosa ok bueno pues eh, déjenme ver ¿tienen alguna pregunta para nuestra invitada el día de hoy? Y ok, bueno, pues vamos, vamos, te voy a pedir que por favor nos regales una meditación uh -huh. para todos estos movi movimientos de, de transformación que se están presentando y que, bueno, pues nosotros podamos realmente remover todo esto, ¿no? Que seamos cada vez más conscientes de, de hacia dónde se inclina esta, esta balanza. ¿Será que nos lo puedes regalar? Claro que sí. Eh, les voy a regalar una meditación que, que es maravillosa para equilibrarte, que es la, la meditación de que Healing que te, que te lleva al, en una esfera de luz, te lleva al, al, al, al, al séptimo plano en el que estás completamente en paz y ahí enviamos amor y sanación a toda nuestra vida a nuestra situación y a todas nuestras emociones entonces te quedas así como un estado delicioso de paz. Ok, bueno, pues entonces les vamos a pedir antes que por favor compartan este, este programa. Compártanlo y eh, para todos los que estén conectados, por favor, dejen los comentarios. Porque a cada uno de los que ha estado dejando comentario lo estoy inscribiendo para la rifa que vamos a hacer al final. Así que no se vayan, vamos a hacer una rifa. Patti nos va a regalar un lugar para que tú puedas participar en este proceso de la luna. Así que por favor comparte y también eh, déjanos ahí tu comentario para que pueda, pueda yo inscribirte en esta eh, rifa que se va a hacer en este momento. Y bueno, también eh, ahora sí, Patti, por favor, vamos a empezar con la meditación. Okay. Les voy a pedir que se sienten con la espalda derecha. Hay que recargar la espalda. Y empiezas a respirar profundo, cierras los ojos. Vas pues a empezar a respirar. Siente cómo tu abdomen se levanta cuando inhalas. Al exhalar siente cómo todo tu peso cae a la silla, al sillón o al piso donde estés. Todo tu peso cae, lo sueltas. Con cada exhalación, cualquier tensión que sientas en el cuello, la espalda, la cara, la sueltas. Sigue respirando. Cualquier pensamiento que llegue, no importa. No trates de que desaparezca, solo obsérvalo como si lo estuvieras viendo en una pantalla vas a empezar a sentir tu cuerpo siente como todo tu cuerpo o sea, cuáles son las sensaciones de tu cuerpo por dentro también puedes escuchar a la vez los sonidos que te rodean y sigues respirando Y vamos a imaginar que desde el centro de la Tierra va subiendo una luz. Como un hilo de luz, un tubo de luz que va subiendo por todas las capas de la Tierra. Hasta que llega donde tú estás y por la planta de tus pies empieza a subir suavemente. Va a iluminar tus piernas, tu espalda. No importa cómo lo visualices, tu cuello, tu cabeza. Y vas a imaginar que sale por, el, por la corona de tu cabeza y crea una esfera de luz. En esa esfera de luz te vas a meter en pequeñito. Y vas a aventar esa esfera hacia arriba, estás cómodo, seguro adentro de esa esfera y empiezas a flotar hacia el cielo. Vas a pasar las nubes, es el azul del cielo. Vas a ir más allá de las nubes, vas a ver estrellas, vas a ver planetas, galaxias, y vas a ir más allá del universo. Pasas una zona de luz dorada. Pasas una zona de luces de colores. Observas todos los colores. Sigue subiendo. Y el último color es el rosa de la ley de la compasión. Y vas a sentir como tu esfera se llena de luz rosa. Sigue subiendo. Y vas a llegar a una luz blanca. Muy brillante. Y ahí vas a salir de tu esfera y vas a caminar en la luz. Ya no hay formas, no hay colores. Todo es blanco. Es una luz aperlada y vicente. Y vas a sentir como... Una, una cascada de luz te limpia, limpia todo tu cuerpo, toda tu energía y se siente muy, muy cálida, se siente muy amorosa. Es la luz de la fuente divina, es amor incondicional, sabiduría. La recibes porque tú también eres una gota de este océano de luz divina la recibes con merecimiento, con agradecimiento, es parte de ti, lo estás recordando, esa luz, esa paz ya eres tú, sientes cómo llena todas tus células, todos tus órganos, te estás equilibrando en todos los niveles. Va a equilibrar y sanar tu, tu cuerpo físico. Va a equilibrar y sanar tu cuerpo emocional. Todas las emociones se llenan de esta luz blanca. Se empiezan a equilibrar. Tu cuerpo mental también se calma. Tu mente encuentra paz. Recuerda la paz que eres. Y aquí en este nivel de luz, en este séptimo plano de amor incondicional, vamos a pedir a la divinidad, a la fuente, al creador, como tú lo quieras llamar. Que llene todas tus situaciones, toda tu vida, tus relaciones, que todo lo llene de luz, de amor incondicional. Para que todo se equilibre. Para que sea fácil para ti aceptar estos cambios energéticos que estamos viviendo con gracia, facilidad, con... con gusto, con suavidad, sin drama. Para que sea posible para ti dar el siguiente paso en tu evolución, en tu camino del al alma. Dar el salto que necesites dar. También con suavidad, con alegría. Con facilidad. Cuando estás en esta luz divina de paz, la puedes enviar a cualquier lado. Que tú quieras, la puedes enviar a tus situaciones, a las personas que amas. A la tierra, podemos sanar a la tierra, a los países, el agua. La tierra necesita mucho amor incondicional de nosotros, necesita que despertemos. Despertemos al amor que ya somos. y nos conectemos con, tu, con nuestros caminos del alma, con nuestros propósitos. Respiras esta luz y sabes que está transformando todo tu cuerpo, toda tu vida. Y que la tienes ahí disponible siempre que quieres regresar. Que esta luz, esta energía la puedes guardar en el área de tu corazón. Tu corazón es un portal de comunicación con la luz, con tu alma, con tu intuición, con la fuente. Lo tienes mucho más cerca de lo que crees. Porque lo, lo que realmente eres, más allá de tu cuerpo eres luz disfrutas de esta sensación y sientes cómo se expande preguntas ¿cómo puedo llamar más de esto a mi vida? ¿cómo puedo incluir en mi vida más luz, más paz? ¿qué más es posible para mí? y te abres a recibir poco a poco las respuestas no hoy en todos de los siguientes días a que todo se vaya acomodando que todo lo que es para ti venga de la mejor y más elevada manera y lo que no es para ti también que se pueda ir con suavidad para que puedas soltar lo que te pesa y puedas regresar la libertad, la libertad que tu alma ya es, siempre ha sido. Vas a respirar profundo y todo esto se integra en todos tus cuerpos. como una última cascada de luz te limpia, te equilibra te abraza Me agradeces recordar la luz agradeces a tus guías y maestros que siempre te han acompañado tus ángeles Vas a regresar, regresas a tu esfera de luz, observas si cambia de color o si está igual que antes, entras a tu esfera y empiezas a bajar. Vas a pasar por la luz dorada, las luces de colores, entras al universo, al espacio ves los planetas, las estrellas, te acercas a la Tierra, bajas suavemente hasta llegar al, al lugar en el que estás, a tu espacio, hasta llegar a la corona de tu cabeza, mientras a tu cuerpo, lo recorres, sientes como de tus pies salen unas raíces, que nuevamente hasta el centro de la tierra. Te arraigas, tomas la energía de la madre tierra. Estás aquí para manifestar físicamente tus sueños también. Recibes si toda la energía de la madre tierra. Sube por las raíces, entra por tus pies. recuerdo tu cuerpo y se queda en el área de tu corazón. Un equilibrio perfecto entre, las, entre el cielo y la tierra. Respiras profundo tres veces cuando estés listo puedes abrir los ojos suavemente mover un poco el cuerpo regresar la vale, aquí ya la hora Muchas gracias, Pati. Estuvo deliciosa esta meditación. Estuvo buenísima. Yo vi una esfera en tonos como un poco transparentes cuando subí, y al regresar empecé a verlos en tonos verdes y azules, pero no dejaba de ver el dorado. Qué bonito. Muy, muy bonita tu, tu meditación. Muchas gracias por, por haberla compartido con nosotros. Eh, bueno, pues aquí vamos a hacer esta rifra. Vamos a ver quién eh, el día de hoy se gana este lugar. Voy a hacer aquí el, el sorteo. De, a ver. Ya los tengo aquí escritos a las personas que, que nos dejaron sus comentarios. Uh -huh. Y vamos a ver. Déjame ponerlo por acá. Ok, vamos a ver. Sería el número 9 el que se ganó esta meditación. Bueno, aquí eh, le puse número aleatorio y salió el número 9. Ok, ¿y quién es? El número 9 es Ivonne. Espejel Macías aquí sí. lo tengo, ya los tenía aquí los iba inscribiendo aquí tenemos el número 9 Ivonne Espejel Macías es la que se gana esta meditación entonces le vamos a pedir a Ivonne que se conecte contigo para que, eh, pues bueno pues ahí esté eh, al pendiente de, de lo que claro. hay que hacer para esta meditación Se gana el curso de siete días Sí, gana el curso de siete días para, perdón, sí, para, para esto, pero bueno, de todas formas vamos a invitar a los demás que también se inscriban y que y que también te sigan a través de tus redes para que, bueno, pues se puedan ir entrando cada vez eh, de las meditaciones, porque también has subido meditaciones, ¿verdad? Así, ah, en nuestro canal de, de Instagram tenemos todas las meditaciones y en YouTube y en Spotify, ahí nos pueden buscar. Ok, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, eh, Patti, por, por haber participado eh, este día aquí conmigo. Y bueno, ¿tienes alguna otra, eh, por ejemplo, las terapias de Teta Healing? Sí, también doy sesiones personales, las terapias de Teta Healing, cuando necesitas un poco más de, de ayuda, cuando tienes algún tema que quieras ir más profundo, ver qué, qué programaciones te te lo están causando, si son cosas de ancestros, a veces de vida pasada, de, de todo de muchos lados donde pueden venir las cosas, ¿no? Entonces ahí hacemos como una, un ejercicio de, pues de investigación, sanación y, y, y sí, toda la información de las sesiones también está ahí en nuestro perfil de Meditaluna, le das clic al perfil, y ahí está la página web, que es meditaluna.com también, todo es Meditaluna. Sí. Lo único que es Medita Luna punto, no, Medita punto luna es el Instagram, pero todo lo demás es Medita Ok, aquí nos están haciendo una pregunta que es, dice, me gustaría saber cuál es el momento de la luna para hacer una regresión, alguna eh, vida en la cual podamos sanar para poder potencializarlo. Gracias. En luna menguante. Luna menguante, ahí está. El luna menguante para, para introspección y para sanación. Muy bien, eh, Luna Barrete nos comparte que dice que su esfera al subir fue blanca y al bajar fue azul y destellos dorados. Ay, qué bonito, como la tuya. Sí, es lo que estoy viendo aquí. Crisanta Moreno dice, muchas gracias, cuando subí era transparente y al bajar fue rosa en tonos dorados. Gracias, gracias, gracias. Patti, te mandan saludos y bendiciones. Y, ok... Bueno, pues ahí está, ahí está, eh, pues varias personas que nos están compartiendo que les encantó esa meditación y bueno, pues ya saben que pues pueden ustedes ver más meditaciones. Y la verdad es que las meditaciones de Patti, su voz es maravillosa para las meditaciones. Yo cuando he meditado con Patti es deliciosa su voz para las meditaciones. Así que de verdad les invito a que la sigan y vean cuáles son todas las meditaciones que tienen ahí. Bueno, pues aquí eh, ya llegamos al final eh, del programa. Muchísimas gracias ahora sí, Patti, por, por haber aceptado la invitación, por haber compartido el día de hoy. Y bueno, pues eh, no sé si tengas algo más que agregar. Muchas gracias, me encantó conectar contigo como siempre. Siempre, eres, siempre has sido mi guía. Maggie siempre me ha leído mis registros ideas desde hace muchos años y me encanta, eres maravilloso. Ah, gracias, Pati, gracias. Bueno, pues nos despedimos. Gracias a todos por haber estado en el programa. Nos vemos el jueves para lectura de Oráculo y Tarot. Nos vemos el siguiente jueves y bye, bye. Bye. Bye.